Yo pongo plata para traerme el caballo. Vamos a Graba, graba. A los maricones. A grabar, a grabar. Tanto el agente de policía que estaba ahí sobre el terreno, que disparó su arma, que me hirió, que sea consciente del, del, bueno, del daño que se ha hecho y de que, de que no vuelva a pasar otra vez. ¿no? Y que por favor lo diga, que no tenga que, que ser otra imagen que demuestre, ¿no? que desmienta otra vez las afirmaciones que se han, que se han hecho.